bien, número 4 ahí está, el número 4 llegando a la zona de meta absolutamente agotado lo vemos eh, bajarse ya eh, con eh, una tranquilidad de haberlo logrado si gusta sigues caminando para avanzar a la zona de hidratación y recuperarte 457 también en la zona de meta atención eh, corredores hay eh, un eh, intenso esfuerzo que se visibiliza en cada uno de los corredores Lo importante es haber llegado a la mesa, lo dejamos eh, invitado a la foto de hidratación ¿Qué tal si te acompañamos? No, bien. con calma ahí para llegar eh, a recuperar fuerzas Estuvo buenísimo me imagino Cansadísimo, pero ya se ha cubierto el desafío, conversaremos con él luego. Tenemos el número 79 en la zona de Meta. ¿Cómo está Alonso? ¿Cómo está todo el servicio? Muy bien, gracias. Mira, te quería informar que nosotros ya tenemos el servicio ahí para comenzar a bajar los corredores.